Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, un análisis mañanero de Reyes, una cosa muy muy rápida porque está pasando algo que es bastante interesante. Como podemos ver, el SP500 está perdiendo esta línea en la vela de diario. Pam pam, esa línea que teníamos de mínimos bueno, vamos a irnos a 4 horas para eh, verlo un poquito mejor ¿qué ha pasado? que esta vela de 4 horas ha cerrado al borde y esta siguiente está haciendo un martillo invertido por debajo es decir, ha intentado recuperar la zona no ha podido y la están mandando al carajo Debe, evidentemente todavía no ha abierto y muchos me preguntáis, oye, por qué hay estos, estas caídas de volumen en el S&P 500 aquí? Pues bueno, sabes, sabe, porque tenemos, eh, la, desde que abre Wall Street, que, empieza, que sube el volumen, cuando cierra Wall Street, baja el volumen. Ya está, tan sencillo como eso. No tiene, no tiene mayor historia. O sea, que no hay pegar, que pegarle más vueltas, simplemente la apertura y los cierres. Y lo, en, la, en el momento en que están trabajando más los futuros o están trabajando menos los futuros. Los días que vemos que el volumen es más consistente, pues días, por ejemplo, a lo mejor, como podría ser estos, ¿Veis? Que el volumen, aunque no ha subido, no ha pegado ese pico, bueno, pues ahí está, manteniéndose más. Eh, o, no, es, no es un buen ejemplo, pero bueno, por ejemplo, este es mejor ejemplo. ¿vale? Tiene más volumen, aunque solamente, solamente tiene una vela que se sale de un poquito de la norma. Eh, son días en los que ha habido bastante actividad, ¿vale? Cuanta más actividad, más, eh, más ¿veis? como el volumen, se mantiene arriba más tiempo en las velas. No hay esos vacíos tan grandes que, que aunque, aunque siempre hay vacíos, siempre, por la apertura y los cierres, ¿vale? Pero no es lo mismo. Y fijaros, ahora están siendo tremendos, los vacíos están siendo unos huecos increíbles. Pero bueno, lo importante, esperar a la apertura, a ver cómo reacciona, pero de momento tenemos ya vela de cuatro horas, que le queda una hora y cuarenta minutos para cerrar, por debajo. Cualquier confirmación de cierre por debajo y continuidad posterior, ya sabemos que nos iremos al menos al siguiente punto de pivote, a los 3.786. En cuanto a Bitcoin, eh, los futuros del CME pues igual están a la baja y nuestros queridos Bitcoins eh, en, en spot, vamos a, a llamarlos en spot, pues bueno, teníamos toda esta zona, vale que podía ser una zona de soporte. En esta gráfica, cuatro horas, si la extendemos quiere decir que de momento esa la estamos perdiendo, pero ya dijimos que la importante estaba en estos cierres, ¿vale? Y de momento, eh, esta vela, este cierre, ha respetado esos cierres. Vamos a ver, esta siguiente vela es la importante, si los va a respetar para rebotar o si no los va a respetar y nos vamos a volver a ir a la zona de la, del rectángulo rojo, ¿vale? Eh, más allá de eso, mmm, poca chicha, tampoco ha, subido, ha ido poco a poco subiendo el volumen, lo que decía que necesitábamos, ¿vale? Después de las fiestas, necesitamos que en estos días, poco a poco, el volumen, ¿veis? Que había, había ido decayendo, decayendo, decayendo, decayendo, parece, parece que esto es hace poco, pero es que, claro, esto es desde el día 20... Esto es miércoles, 28 de diciembre, vemos que hasta de, de, de los días 20 de diciembre hasta Nochebuena, ¿cómo cae? Pum, luego va subiendo un poquito, llega Nochevieja, vuelve a caer luego eh, después de, del 1 de enero empieza a subir poco a poco ahora vuelve a caer pero ya cae menos ¿vale? ya no afecta tanto eh, reyes, magos y demás porque no es algo una fiesta que se celebre así tan a lo loco como lo celebramos en España muy locos muy locos. espero que os hayáis portado bien y que os hayan traído muchas cosas a los reyes Bueno, y ahora poco a poco necesitamos que siga subiendo el volumen ¿vale? que poco a poco vaya subiendo eh, a mí me es indiferente que el movimiento sea a la baja o sea la alza, lo importante es que se mueva cuanto más se mueva, más oportunidades tendremos Evidentemente, ¿buscamos una tendencia positiva? Claro que sí, pero de momento no es. Estamos en un mercado bajista, seguimos dentro de él, vamos a ver cuándo se termina de rematar todo esto, pero las noticias no son muy halagüeñas. Hay parte que sí y parte que no, pero como yo me fío de la FED, lo justo, de momento sigue la tendencia, sigue la tendencia, sigue la FED y así seguro que por lo menos, por lo menos, no vas a perder. Ahora si vas contra tenens, si vas contra la FED, mal asunto. Entonces, bueno, Bitcoin de momento lo que esperamos es que eh, siga cayendo probablemente, si pierde, ya os digo, si, si cierra la siguiente vela de cuatro horas por debajo de esta, lo más probable es que nos vengamos aquí a la zona de los eh, 16.640 aproximadamente, ¿vale? Eh, Ethereum por su parte, bueno, pues haciendo lo propio, es exactamente igual. Tampoco es una gran vela de caída, el total market sigue cayendo con el mismo dibujo que Ethereum y Bitcoin y la dominancia de Bitcoin pues ser se vuelve a recuperar, vuelve a intentar lo que decíamos ayer, ¿no? Intentar ir a esta zona, ¿vale? De la línea moradita que tenemos la zona de 41, 80 87 más o menos. E intentar ir a tocar y si puede, bien, llegar arriba. Si no, pues seguiremos cayendo, ¿vale? Volveremos detrás. Yo creo que tenemos que volver a probar la zona de 41, 45, 40, más o menos, ¿vale? Este, este, este, este mínimo al cierre aquí, este donde se apoyó la, esta mecha. Y si no, pues, vale, de momento primer toque y a ver si sigue avanzando y sigue subiendo y las altcoins van en detrimento de las altcoins, evidentemente, que es las que van a sufrir más. El dólar index, ajá, amigos, ayer cerró por encima de la EMA20 en diario esto es muy importante porque es diario ¿vale? y hoy está intentando pues eso seguir al alza con un 0.40 que es un montón, o sea, esto en, un, en, una, en una moneda, un 0.85 de ayer esta otra vela de un 1.15 o sea, es una auténtica barbaridad, ahora un 0.40 al alza, esto va en detrimento del euro y el resto de monedas, inclusive del propio Bitcoin, ¿vale? así que bueno, poco a poco más que añadir chicos y chicas esta tan noche nos vemos, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao